La Policía Nacional de Colombia en el Departamento del Valle, municipio de Florida. Los señores patrulleros técnicos en explotaciones agropecuarias diversificadas actualmente vienen desarrollando el programa Policías Colombianos Líderes del Sector Rural y Artífices de Paz. realizando proyectos productivos en pro y beneficio de la comunidad floridana, vinculando a familias de escasos recursos, dando prioridad a un grupo de personas de la tercera edad, en el cual se benefician 22 personas. En el actual programa, su objetivo general es liderar el sector rural, ...generando recursos para el sostenimiento y manutención del hogar de la tercera edad. Realizando un cultivo de plátano artón, el cual se encuentra ubicado en la vereda del Pedregal... ...sede Casa de Piedra, manejando un área de 1.500 metros cuadrados... ...en la cual se sembraron 619 colinos de plátano... Dicha cosecha se tiene proyectada para el mes de mayo del 2011 y de la comercialización del producto se tiene previsto generar nuevos macroproyectos productivos. Bueno, al inicio del cultivo se originó a raíz de pues nosotros cultivamos adentro en el sector de que está encerrada la casa, pero un mata en vista de que este terreno pues estaba disponible nos lo otorgó para que le sembráramos lo que tuviéramos nosotros en disposición de hacer. Entonces qué es lo, fue lo que acordamos? Lo acordamos sembrarle plátano y sembrarle plátano y otros productos que sean integrales para, para, para el sostenimiento pues, de, de todo de todo y de la casa. Eh, en el, en, conseguimos un, conseguimos un un trator que nos rastrillara y nos arara la tierra, nos la tierra. Entonces, con la colaboración de la Policía Nacional, que nos dieron aquí algunas asesorías y estuvieron con nosotros trabajando y haciendo, abriendo huecos para esto, trajimos la semilla de plátano y le, y le, y le implantamos el plátano. Aquí. Después pues nos dio, dijo, no, hay mucho espacio, le sembramos frijol. Para que apareciera como un cultivo integral, no solamente plátano. Tenemos a sus alrededores, como ustedes han, han de ver ahora, tenemos sembrado yuca. Entonces, ¿qué sucede con eso? Eso es el complemento, el complemento de, de, de, del plátano, ¿no? Y tener una, una gota integral asesorada por la Policía Nacional. Nosotros estamos aquí en este proyecto de la Asociación Municipal de Grupos de la Tercera de Florida, Valle, llevando a cabo un proyecto que es generación de bienestar integral para todos los autos mayores del municipio. Y a la vez, también tenemos paralelo a esto un proyecto productivo, con eso buscamos de que en ese proyecto productivo tengamos el pan coger diario de las personas eh, ...las cuales se encuentran en un estado de mucha vulnerabilidad... ...por ser personas de la tercera edad, adulto mayor... ...en el proyecto nos hemos vinculado con la UMATA del municipio... ...y con la institución Policía Nacional... ...los técnicos agropecuarios, los patrilleros técnicos agropecuarios... ...en su trabajo han venido a, a capacitarnos y a hacer una labor diaria... ...de enseñanza y desarrollo del cultivo. Como ustedes pueden ver, nosotros en estos momentos aquí en esta área de tierra... ...que es aproximadamente una plaza y media, un hectárea y media... ...tenemos un sembrado de plátano, de denominado mini cuartón... ...tenemos frijol, maíz y yuca. Además de eso, con la policía hemos iniciado también un trabajo del Frente de Seguridad porque esta zona, como una zona rural, que es de alto riesgo, entonces hemos complementado los dos trabajos, productivo, agrícola, y a la vez un trabajo de seguridad para que todos los que vengamos a este sitio eh, tengamos todas las garantías para que desarrollemos nuestro, nuestros programas, que el cual lo hacemos diariamente.